Señores, en la bulla del día, ayer estábamos comentando y felicitaba a mi compañera Liz por el comentario que hizo sobre la delincuencia y la acogida que tuvieron en los comentarios de nuestras redes sociales sobre lo que está pasando con la inseguridad, cómo afectó a esta, a esta persona, a esta una, una persona trabajadora eh, de familia que no se mete con nadie desde su casa, eh, fue, fue cegada la vida, también un boxeador deportista. Eh, le dicen el Tyson, también fue asesinado en, en su propia casa por estos inaprensivos, pero ¿qué pasa? ¿De qué forma nosotros podemos solucionar la delincuencia? ¿El gobierno tiene algún plan? No, no tiene ningún plan. La vicepresidenta de la República hizo unos comentarios que siguen siendo los mismos comentarios de que vamos a poner mano dura y todo eso, que eso no es la solución. O sea, no es la solución porque los países desarrollados no solamente se enfocan en la seguridad fuerte, también en fortalecer que los jóvenes y que, que la sociedad esté mejor. Y vengo de este tema a colación porque eh, no me importa que él sea del PLD, no me importa si es de reformista, si es del PRM, si es del PRD, yo tengo que felicitar, y, y tenemos que sumarnos a la propuesta de proyecto de ley que se hizo de José Laluz, pero después que el presidente, que se entendía que lo iba a apoyar, que se aprobó en primera lectura, cuando el presidente mandó la, la extensión, no estaba seguridad, señores, no estaba, está la, la ley de seguridad eh, social, está el lavado de activos, o sea, la, lo que es la seguridad en sí no está. Entonces nosotros los jóvenes que vemos perfiles y que criticamos lo que está mal, tenemos que apoyar esa propuesta. Es el, yo entiendo y lo he leído y lo he estudiado que esa propuesta de, preve, de trabajar la prevención para mí es la solución. No está después del problema. Si a mí me matan una, un familiar, si a esto le matan un familiar, a todos nosotros nos matan a un familiar. Agarraron a los delincuentes, lo mataron, ya. No es esa la solución. ¿Por qué? Porque cuando usted viene y dice que, ah, no, miren, eh, ya agarraron los delincuentes, lo mataron. Pero ese mismo vuelve y nace otro delincuente, más personas con, eh, con problemas en los barrios, siguen habiendo inconvenientes. Entonces, igual como estamos hablando de la cancha, que tiene que premiar lo deportivo, que se le invierta al, al deporte, tiene que haber, como dice José Lalu, ese plan estratégico, que es seguridad pre, perimetral. Yo creo que debería, no solamente, eh, supe que Luis Abinader quiere apoyarlo. También he escuchado, como gente de la Fuerza del Pueblo también quiere apoyar eh, eh, ese proyecto de ley. Pero creo que tiene una gran mayoría de personas que lo apoyan independientemente de José Laluza del PLD o no. Porque nosotros necesitamos una seguridad preventiva. Evitar que estos casos lleguen, señores. Evitar que estos casos lleguen. Que no solamente sea que una sea, seguridad. Que sea después. Que sea después. Entonces, ya, señores, vamos a ser sinceros. Nosotros somos de San Francisco de Macorís. ¿Cuántos grupos de banda nosotros que vivimos en barrio, no han matado jóvenes de aquí y han quitado delincuentes. ¿Ustedes se acuerdan? Claro, yo le, yo claro. comienzo a mencionarle nombres a ustedes okay. y delincuentes que en Telenor mencionaban, es ¿Me más buscado fulano, ¿cuánto más buscado no han matado aquí en Macorís? ¿Ustedes no se acuerdan? Sí, que se mucho, iba, después mucho. que lo mataban a ese se iba a acabar la delincuencia. Mm. De, tenemos desde, desde hace muchísimo tiempo. De que estaba aquí eh, Guillemito y de que estaba el tiempo eh, Hipólito Mejía. Que están haciendo lo mismo. Han matado muchos delincuentes. Han puesto de que supuestamente mano dura. Y todavía las personas no se sienten seguras. Entonces tiene que haber una política de prevención. Y yo creo y apuesto a ese proyecto de ley de José Laluz. Que deberíamos los jóvenes apoyar ese proyecto de ley de José Laluz. Ahorita lo del bloque PLEDita no lo aprueban. Sí. Entonces, vean casi ¿Cómo es que un joven que de tu propio partido te está dando la solución de una crisis que el presidente sigue callado, Ay, sigue callado, sigue ese tipo...? Yo, el presidente, con todo su respeto. usted él es le, mudo, él no ama, él habla así de un chisme. Yo no entiendo cómo usted todavía sigue callado, no le hace caso. Ay, pero que le ¿Eh? digan que de un chisme para que tú veas. No le hace caso. Y, y un proyecto de su propio partido, un diputado de su propio partido, te está dando una planificación, al menos. Una analízalo, solución. Análízalo. Búscale la forma a ver si se puede reso resolver. El, el proyecto 911, le voy a ser sincero, no es que yo quiero criticarlo, pero una vez, hasta gracias a la me dio con la de Mito. Alguien le dijo aquí, en Mito Noé, me, dio un, me dio un golpe mortal, gracias a mi amiga periodista, que alguien le dijo, no, porque no el 911, le dijo esta gracia. ¿Cómo tú quieres que yo apoye el 911 si en el hospital todavía sigue habiendo precariedades, si en la policía sigue habiendo precariedades? Entonces el 911 se alimenta de eso. Entonces si tú no resuelves los demás inconvenientes, ¿cómo yo doy valoración al 911? Te puedo dar valoración si bueno es si una emergencia rápida. Pero eso no va a acabar la delincuencia. ¿Dónde está el local de esa gente? Eso no a va a acabar la delincuencia, señores. Local oh, eso es ¿Y Santiago. Tenés? Y en Santiago te, te dicen, eh, ¡Hello! Eh, está al lado, ¿Estás eh, está está respirando? Brígalo sí. para arriba, cuéntalo de nuevo. ¿Dónde está el local de esa gente? Entonces, no, que eso, eso te transfiere a Santiago. Yo creo que, que no, nosotros los jóvenes no que eso. utilizamos las redes sociales, eh, eh, personas como Santiago Matías, personas como Carlos Montecu, personas como el doctor Natra, todo ese tipo de figuras que nosotros entendemos que debe haber una seguridad preventiva y hay que aportar, apostar a eso. Igual como la, la salud. Ustedes saben que la salud, nosotros que somos descuidados comiendo, nosotros no tenemos que esperar que nos dé azúcar. Nosotros tenemos que esperar que nos lleguen los cánceres. Tenemos que comer sano. ¿Y cómo se logra que no llegue eso? Comiendo de manera eh, adecuada. Buscar la prevención. Entonces, eso también pasa en la delincuencia. Hay que buscar una prevención. Y yo creo que el, lo que está haciendo José Luz, que ninguno de ellos lo están haciendo. Entonces, si hay uno de ellos que lo está haciendo, vamos a apoyarlo. Entonces, si eres tu propio partido, tu propio congresista, o sea, tu propio legislador, Vamos a buscar la forma de decir, vamos a tomar en cuenta a este muchacho, a este si joven. Si hubiese sido un préstamo, ¿Eh? le dicen que sí de una vez. No, pa, pa ¿3 mí mil para mil millones. Mí? Entonces, no. yo creo que el gobierno debe, para mí apoyar a José Laluz y que no solamente el gobierno, nosotros los jóvenes, debemos buscar la forma de que ese proyecto de José Lalu sea ah, aquí. Yo comparto muchas cosas, José Lalu, eh. aunque sea de ese ah, partido. A veces se le apaga la luz. A veces. Sí, yo creo y que sea, no importa si es de Danilo Medina, si es de Penco, si es de leonel si es de PRM, no importa de quién sea, ya la sociedad dominicana quiere vivir seguro. Señores, les voy a decir algo. Mi fa, yo tengo muchos familiares en Estados Unidos, y fui a Estados Unidos y en la mayoría de ellos, ustedes hablan con una gente de Estados Unidos y le dice a usted que para ellos, ellos entienden que esto es un caos. Hay gente, pero neto tú, tú sí. tienes amigos y tú tienes un papá, el papá tuyo tienes Estados Unidos. Y la referencia que le dan de aquí de la seguridad es un caos, señor, un caos. Un caos. Eso y es lo aunque que ha bajado un poco aquí en San Francisco mm, la mm, delincuencia. Ya, pero gracias a Dios. Eso, ha bajado un, un poco, gracias a Jehová. Gracias a Dios. Que ha bajado un poco. Parece que los tigres están de vacaciones. Ojalá y no prendan la pan para, como bueno. dijo uno. Pues que en verano que ya se días. enciende porque el frío como que lo apaga. Bueno. Pero en prevención debemos tomar el señor Landilo Medina. Debe está acostado ahora. Eh, hágale caso a la luz que tiene buen método, buen plan para que la prevención y no estemos tan bajos en, en esa lista. Ya. I'm not a girl, I think